El uso de sustancias prohibidas en el deporte es algo que lleva formando parte eh, más de 100 años. Parece que hoy en día es algo que, que, que es nuevo, que tiene poquitos, poquitos años, pero no es así. Eh, hoy en día, como digo, es algo que está muy aceptado, es algo que está muy extendido y, y parece que se piensa que a día de hoy es cuando más locuras se hacen, cuando más desarrollado está y más aceptado está el uso de sustancias. Pero la realidad es que no es así. Hace 100 años se hacían locuras que a día de hoy parecen, parece que son mentiras, parece que son broma y vamos a hablar un poco de eso, de dónde viene toda esta corriente de, del uso de sustancias no solo en el culturismo sino en todos los deportes, cómo ha llegado al punto en el que está hoy de dónde viene, quiénes son los que lo empezaron, alguna anécdota de las que digo que parecen surrealistas así que espero que disfrutéis del vídeo y sobre todo espero que aprendáis algo y todo viene a partir de la primera vez que se sintetiza la testosterona y es donde nace el, el, el uso moderno de las sustancias pero ya antes de eso ya se usaban sustancias en el deporte eh, la, la testosterona como digo se sintetiza en el año 1935 en Alemania eh, donde se desarrolla inicialmente para combatir la depresión porque bueno, se había descubierto un vínculo entre eh, la depresión y la falta de testosterona y a día de hoy como digo eh, el, el uso moderno de, de sustancias son en su mayoría derivados de, del compuesto de la testosterona pero antes de eso ya se hacían auténticas locuras como os voy a comentar ahora y es que en el año 1904 en las eh, olimpiadas de, de ese año eh, un maratoniano americano llamado Thomas Hicks se inyecta dos veces durante la carrera un compuesto conocido como estricina la estricina, desde hace casi 100 años, es algo que se vende como veneno para ratas, pero bueno, en aquella época pues, no se utilizaba para veneno para ratas. Y era algo que se, se utilizaba en dosis muy pequeñas, producía como un pequeño eh, estímulo, eh, muy corto en, en cuanto al, al tiempo que duraba, pero muy intenso. Y pues le permitía o permitía que las contracciones musculares fuesen más fuertes, le permitía co correr más rápido, más intensidad. Y durante la carrera, pues su entrenador le vio que dos veces estaba un poco, que se quedaba atrás, se quedaba un poco mareado. Le inyecta estricina una vez, se pasa el efecto porque, como digo, era muy rápida. Le tiene que inyectar otra vez. Y cuando cruza la línea de meta, pues, eh, pues se cuenta que se desploma sobre la línea de meta, prácticamente se muere. Se lo tienen que llevar a urgencias y al final sobrevive. Y lo gracioso de esto es que quedó segundo. Eh, a pesar de toda esta barbaridad que hizo, y quedó primero un señor que uso, hizo el, el, el mejor uso de sustancias prohibidas de la historia, porque quedó primero pero al cabo de, de un tiempo, no sé cómo, se acabó descubriendo de que había hecho la carrera en coche y se había bajado en la línea de meta, había cruzado la línea de meta y había ganado, entonces a la, a la media hora, a la hora, llegó el segundo que se murió en la línea de meta prácticamente, que es el que hablamos, Thomas Hicks y bueno pues eh, como sobrevivió le quitaron el título al primero, se lo dieron a Thomas Hicks y esta fue la anécdota de, del primer uso conocido de sustancias prohibidas y después de estas grandísimas y legendarias inolvidables olimpiadas del año 1904 como hemos dicho en el año 35 es cuando se sintetiza por primera vez la testosterona y quien se lleva el crédito de este, de este gran hallazgo pues es el químico conocido como Leopold Rucica y tras varios tests en humanos se descubre que, bueno, pues que este nuevo compuesto aumenta considerablemente la masa muscular en hombres jóvenes, pero no acaban de entender cuál es el proceso por el cual pues, este hecho tiene lugar. Una década más adelante, en los años 50, bueno una década y media más adelante, es cuando realmente se empieza a ver un, un, un uso y sobre todo un abuso de sustancias no solo derivadas de la testosterona, sino todo tipo de sustancias ilegales en deportes, sobre todo olímpicos. Eh, esquiadores que en los juegos eh, del año 52, en los juegos de invierno, necesitan atención médica, necesitan ser transportados a urgencias eh, por el uso de anfetaminas, porque bueno, pues, eh, tenían un efecto o tienen sobre la reducción de la fatiga, y bueno, aportan una mayor claridad mental, mayor capacidad de atención, etc y ese mismo año en los juegos de verano es cuando se ve por primera vez el uso de testosterona que se había descubierto 15 años antes en deportes de fuerza en los juegos de verano de ese año en deportes de halterofilia eh, y se, da, se ve por primera vez cuando los rusos eh, dominan absolutamente la competición de levantamiento y las, pro, las primeras sospechas eh, que esto es algo curioso que además tiene que ver con el mundo del culturismo eh, las primeras sospechas de que los rusos estaban haciendo algo que los demás no vienen de Bob Hoffman que si habéis visto otros vídeos de los que hemos hecho de historias alguien que hemos mencionado porque era el presidente de la AAU que luego pues tuvo una relevancia en el mundo del culturismo, tuvo sus propios campeonatos y fue de quien vinieron las primeras sospechas de que estaban haciendo un uso de la testosterona dos años después de estos juegos en el año 54 el que era entonces el doctor del equipo americano, John Ziegler, eh, pues consigue confirmar las sospechas de Bob Hoffman de que estaban usando testosterona y pues decide eh, comenzar sus propios estudios con la testosterona en los que empieza a administrársela a miembros de, del equipo, eh, empieza a administrársela a sí mismo y al propio Bob Hoffman y pues obviamente descubre que los efectos anabólicos de crecimiento de masa muscular eran muy obvios pero también pues se empieza a dar cuenta por primera vez seguramente porque estaba usando dosis mayores de las que se habían utilizado antes de que empezaban a aparecer efectos secundarios eh, androgénicos y pues se empieza a desarrollar teorías se empieza a desarrollar ideas de cómo eh, mitigar estos efectos secundarios y un tiempo después pues eh, firma un contrato con una empresa farmacéutica llamada Ciba eh, por la cual pues eh, tenían como objetivo desarrollar un, un, un compuesto que tuviese los mismos efectos anabólicos reduciendo los efectos androgénicos, los efectos secundarios y para conseguir esto pues manipulan químicamente la testosterona eh, para conseguir, como digo, eh, pues optimizarla de cara al, al uso deportivo y desarrollan el Dianabol, que es el primer, digamos, gran anabólico extendido en el mundo del culturismo eh, y unos años después de que salga el Dianabol, eh, sacado por Ciba, pues parece que era como el pan de cada día, no solo de, de culturistas, sino de atletas de todo tipo de disciplina. Y durante las siguientes décadas, de los 60, 70, sí que se ve un uso muchísimo más extendido de, de sustancias, y no solo un uso, sino un abuso. Eh, y no en el culturismo, sino sobre todo en otros deportes, se empiezan a ver fallecimientos. Eh, lo que hemos dicho al principio, que había un uso a lo mejor. En otros deportes no tan comedido como en el culturismo, algo que a día de hoy pues es debatible que siga siendo así o no. Pero el caso es que en los años 60 se ven varias muertes por primera vez. Fallece eh, el ciclista Knut eh, Jensen en el año 60, eh, en los Juegos Olímpicos, tras haber consumido Ronicol, que era pues un tipo de anfitamina. Eh, en el año 61, en las Olimpiadas Femeninas, las nadadoras americanas baten todos los récords, ganan todas las carreras y luego pues se confirmó el, el uso de sustancias. Pero el caso es que en el culturismo como tal, como deporte, como, como en todo lo que hay en el culturismo, no existe una verdad absoluta, no existe un libro de historia, de nada que haya nadie que haya escrito el uso de sustancias, cómo se ha desarrollado, cómo empezó. El caso es que está relativamente claro que se empezó a, a dar o se empezó a extender durante los años 30, durante los años 40 y que seguramente pues, eh, unos de los grandes pioneros fueron culturistas como John Grimek, Vince Gironda, eh, grandes pioneros, y, y cabe también recalcar que estos dos personajes, que sí se les relaciona con ser de los primeros que consiguieron entender el uso de, de química en el deporte, aplicarlo al culturismo de una manera eh, pues relativamente saludable, cada uno de ellos vivió más de 80 años, y como hemos dicho eso contrasta mucho con el uso que se le daba a las sustancias ilegales en otros deportes, eh, pues obviamente si hablamos de las primeras, los primeros usos de sustancias en, en el año 1904, incluso antes, que os voy a contar ahora, eh, pues tuvimos a un maratoniano que prácticamente le dio un infarto en la línea de meta, eh, tenemos un ciclista eh, y tenemos varios, pero hemos mencionado a uno, a Nut Janssen, que fallece en medio de una carrera eh, y sigue así, entonces en el culturismo se ve que el uso eh, de sustancias en un principio era algo que, se, que existía, pero era algo que estaba muy, muy comedido, se hacía con, con mucha, mucha cabeza, en ese sentido, o por lo menos parece. Eh, pero como digo, el uso de sustancias eh, no sabemos exactamente de cuándo viene, porque sabemos que las sustancias derivadas de la testosterona aparecen a partir del año 35, que aparece la testosterona, pero antes sabemos que se hacía uso también de sustancias, e incluso antes de las olimpiadas en las que el maratoniano casi muere se hacía uso de sustancias en el siglo XIX. Eh, en el béisbol había un nombre en concreto que conocemos que es un miembro del, pues del Hall of Fame del, del béisbol. Seguro que hay más pero por algún motivo es el de quien se acuerda a todo el mundo que es Pud Galvin. Quien en el año 1889, repito 1889... Fue el primer beisbolista en usar sustancias que, utilizando algo conocido como el Elixir Brown Sequard, siendo Brown Sequard un médico y el Elixir, pues una especie de mezcla líquida derivada de testículos de animales vivos, como perros o ratones, y literalmente esto era algo que se inyectaba. Conocemos a Put Galvin que lo hacía, pero seguro que era algo muchísimo más extendido. Entonces qué quiero decir con esto que el culturismo natural, el deporte natural tal y como lo conocemos eh, desde hace más de 100 años eh, es algo que a nivel eh, eh, digamos mainstream puede ser algo que, que nunca haya existido desde el siglo XIX en deportes de primer nivel tenemos uso de sustancias como acabamos de mencionar con el elixir de testículos luego tenemos al maratoniano que se inyectaba veneno para ratas luego tenemos uso de sustancias, entonces aplicándolo al, al mundo del culturismo, pues el culturismo eh, del siglo XIX puede haber sido natural o no, o sea, hablamos de la época de Eugene Sandow, eh, hablamos después de los años 20 con personajes como Charles Atlas, de los 30 a los 40 con personajes como John Grimek, que sí que supuso un antes y un después en el culturismo en cuanto a tamaño, condición, densidad, etcétera, cosas que en aquella época prácticamente ni existían y sí que seguramente se pueden atribuir a un uso más estratégico de la química en el deporte, pero la realidad es que no se conoce, eh, es un tema que, que podemos debatir, podemos tratar de comprender, pero nadie ha dejado escrito nada, luego obviamente avanzando en el tiempo, en los años 60-70 eh, tenemos a atletas como Steve Reeves, Larry Scott, eh, luego la época de Arnold, eh, pues obviamente el uso de sustancias estaba ahí es algo que se ha continuado llevando hasta el día de hoy y es algo que, que hay que entender, que hay que aceptar y que es algo que siempre va a estar ahí, no solo en el culturismo como hemos visto, como hemos hablado sino en todos los deportes así que nada, un vídeo distinto a los que solemos hacer una pequeña reflexión sobre el mundo del deporte, sobre el uso de sustancias es algo que siempre va a estar ahí porque el ser humano al fin y al cabo es así y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si os ha gustado, como siempre, pues dejar un like, suscribiros, dejar un comentario para que sepamos que os gusta este tipo de contenido. Y nos vemos en el siguiente.